Para Banco Santander apoyar el emprendimiento es una prioridad porque lo estamos haciendo ya desde hace unos cuantos años a través de los premios Youth, a través del apoyo que damos a la Red Emprendia, donde con todo el tejido universitario español e internacional creemos que es la forma más adecuada para impulsar el desarrollo de las personas y de la sociedad. Creemos que esta iniciativa que apoya Banco Santander de reconocer el emprendimiento desde la universidad, desde la Carlos III, es una iniciativa absolutamente relevante que estamos encantados de apoyar. Creemos que el mejor multiplicador para la ayuda que damos a la sociedad a través de nuestra responsabilidad social corporativa es a través de las universidades. En una sociedad que cada vez más apoya el conocimiento y se desarrolla sobre el conocimiento, las universidades aportan el talento, aportan el conocimiento y aportan todas las infraestructuras físicas e intangibles para que eso se produzca y maximice esa función social de la universidad para la sociedad. No, la verdad es que me parece una iniciativa estupenda para fomentar la relación entre la universidad, las empresas y sobre todo porque he visto un nivel muy elevado en, en los premios que se han venido entregando y los apoyamos totalmente, me parece que ha estado, que son de muy buen nivel. En nuestra empresa tenemos mucha gente que ha recibido estos premios y siempre se recuerdan, el año pasado se entregaron algunos y todavía nos están recordando el, el tema y la verdad es que nos, me ha parecido súper interesante. Pues para nosotros es una actividad totalmente provechosa y fructífera. En efecto, ya lleva varios años, tiene varias líneas de actuación con colaboraciones tecnológicas, con patronazgos y demás y la verdad es que para nosotros en nuestra área de responsabilidad social corporativa el apoyo a las universidades y el estrechar la relación entre la empresa y la universidad es uno de los factores clave y donde vemos rendimientos prácticamente cada año. Estamos muy contentos con esta colaboración y pensamos, y pensamos seguir con ella.